Mi niña bella, mira, estos son los ingredientes. La albatido batido, está la harina de avena o avena, un huevo. Estos son los ingredientes. Necesitas una cucharilla, necesitas un tenedor y necesitas el envase donde vas a hacer la ah. cocina. me ayudas. Aquí, a sostenerlo. Tengo una amiga que te voy a presentar, se llama Bessa Mira. Hola, mira qué linda, hola, mira princesa. Quiero ella, conocerte, ¿oíste? Ella es mi roommate, ¿oíste? Un abrazo grande, mami. Ahora tienes que investigar qué quiere decir roommate en inglés. <risa> ella me va a ayudar a hacer el, el video. Besito, mi niña. Chao. ves. ¿Cómo hacer? Primero el, el huevo lo partimos en un recipiente. Mira, le damos, lo batimos. Mira qué fácil es, mi nena. Lo batimos. Le vamos a echar dos cucharadas del batido Herbalife y lo mezclamos. Lo mezclamos suavecito que no se nos bote. Ajá. Lo mezclamos. ¿Estás mirando cómo se hace? te va a quedar espectacular todavía queda polvo ahí, le voy a agregar la harina de avena, dos cucharadas también si no tiene avena en harina pues que sea eh, avena en hojuelas o también que sea puede ser un poquito de harina de trigo, pero tú sabes que siempre es más sano comer harina de avena y le voy a poner un poquito de agua voy a echar un poquito de agua. Ya va, mi amor. Ya va. La voy para allá. Ok. Mientras estoy haciendo esto, en la cocina tengo la sartencita. ¿Tú sabes dónde yo hago los... donde hago las panquecas? Allá está la pan Allí está. Esto lo sigo moviendo. Es poquita agua. Mira que quede... Así bien. Bonito. Esto va a quedar rica. Ahora tengo. Una nueva, un nuevo batido. Que no fue del que te llevé. Pero cuando me. Si llegas y me visitas. Te voy a dar de este. Es un batido que dice. De me Parece de galletica jorio. Está espectacular. Te cuento. Este batido. Bueno. Ahora puedo darle un poquito más. Más preciso. Mientras tanto, voy a ir poniéndole el poquito de aceite. Tú sabes que se hace con muy poco aceite. Es no necesita. Ya tiene suficiente aceite. No le voy a poner más. Y lo sigo moviendo que todo se una. Tú como eres cocinera, tú sabes cómo es. Tú sabes cómo es. Mira, y te digo, no me han mandado más el ticket ¿no? A mí más sticker. Te mandé bastante fotos para que mandaras sticker. Ese sticker me quedó espectacular. Tu tío mandó a decir que te ama. El tío Cadito. El tío caíto te ama, mami. Y la abuelita también. Venga, vamos a echarlo en el cartel. Bex, ayúdame. Aquí está caliente el aceitico, poquito aceite. Vamos a ponerle a un fuego más bajo para que no se nos queme. Como yo te he dicho que se hacen las arepitas. Se hace, yo creo que le pude haber puesto un poquito más de agua. Acuérdate que con eso también hago la, los ponquecitos, ¿no? Ay, Chávez, Laila. ¿Quién va a cumplir año y le voy a hacer ponquecito? ¿A qué no sabe? ¡Bexa B! está de cumpleaños! Este sábado. Y vamos a comer ponquecito. ¡Vamos a comer ponquecito! ¡Bexa! ¡La torta va a ser ponquecito! ¡Sí! Nos vamos a comer los ponquecitos de batido para no comer mucho dulce. escapa porque... escápate, vente el sábado. <risa> no puede, no la dejan. Mira cómo se está haciendo, ¿no? Quizás puede ponerle un poquito más de agua. Un poquito más de agua. Pero bueno, también le pude haber puesto un poquito de bicarbonato. Tú sabes, mi bebé. Para que... Para que quede, para que se infle un poquito. A los ponquecitos sí le pongo bicarbonato. Mm, que debemos. Mira, ya está eso en dos o tres minutos vas a tener. Acuérdate que esto es para que dejes de comer mucho, comes menos calorías. En la mañana... Le dice a la abuelita, abuelita no me de arepa, las cinco arepas que te comes en la mañana. Deja de comértela, deja de comértela porque tú eres comelona, ¿no? Tú eres comelona. Después de esto, que la aplaste un poco, la vuelvo y la volteo. A mí me gusta cocinar esto a fuego bajo para que no se me queme. Miri, cómo te fue la clase de la tarea dirigida, ¿A qué, ¿a qué tabla ya pasó? Cuénteme, me tiene que decir, ahorita que te mande el video me cuenta. Okay. ya esto está listo, listo para comer, aquí nos la vamos a comer entre entre mi amiga Bexabel, acuérdate de buscar la palabra Root May, Root May in inglés ok? Porque usted es bilingüe, ¿no? Usted es bilingüe. Ya está lista. Mira, ¿Qué te es, parece que cómo te quedó? ¿Cómo quedó? Ahora apago acá. Apago acá. Y vamos a compartir. Tú te la comerás allá. Le compartes al abuelo, ¿no? Y yo aquí, bexa, nos la vamos a comer. La mitad para bexa, y la mitad para mí. ¿Qué te Bexa? ¡Delicioso! ¡Ajá! ¡Toma Bexa! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues!